En los últimos días, los casos de atracos en el sector Ugamba de esta ciudad han aumentado. Según las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos de la localidad Hipólito Almonte, estos hechos selectivos se producen sin discriminación de día u horas. Sí, fíjate, en la calle principal que comunica a la escuela Polina Valenzuela y en los alrededores, se han estado dando algunos atracos, pero lamentablemente la policía y su patrullaje han quedado muy cortos ante la, de, la delincuencia que está reinando en este pueblo. Ojalá que el general asuma su rol y ponga a sus policías a hacer su trabajo, que es para eso que ellos están, para salvaguardar la seguridad ciudadana. En otro orden, el dirigente comunitario recordó la promesa incumplida de parte del presidente de la República, Danilo Medina, de construir un puente vehicular en la zona, para la cual hasta la fecha no se han iniciado los trabajos. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que se inicie la construcción del puente de Ugamba, porque ciertamente ya estamos cansados de tantas promesas de que se va a hacer y que ya vamos a iniciar y nunca se hace. Nosotros estamos reclamando un puente vehicular, vehicular porque entendemos que es el desahogo de las comunidades que hacemos vida por esa vía que ha sido tan, tan, tan transitada últimamente y que entendemos que eh, la salida viable, ...para el desarrollo de estas comunidades. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.